Existen en el mundo muchos muros que dividen y nos separan En directo, ducentésimo, sexagésimo, día consecutivo de protestas en Murcia Escuchamos y ahora después continuamos muro mucho peor y que provoca un peor resultado a las personas que se ven limitadas por él Es el muro que rodea Gaza con toda su extensión, incluida su frontera con Egipto Que hace de esta zona con cerca de 2 millones de habitantes la mayor cárcel al aire libre del mundo 30 de marzo, día de la tierra palestina, miles salieron y se dirigieron a la frontera de Gaza para reivindicar el cumplimiento de la resolución 1498 de Naciones Unidas, que estipulaba el derecho de todos los refugiados palestinos al retorno a sus tierras y propiedades. La tierra usurpada por Israel. El ejército de israelí, de igual forma como hizo en el 76, disparó contra mujeres, niños y jóvenes desarmados. ...y desde el día 30 han sido asesinadas más de 60 personas... ...la autoproclamación del Estado Judío de Israel... ...se ha ido consintiendo la expulsión de más de 800.000 palestinos de sus tierras... ...el asesinato y las masacres perpetradas por grupos terroristas sionistas... ...que luego conformarían la entidad ocupante actual... ...desde el 48 hasta hoy Palestina... ...se está llevando a cabo una limpieza étnica que cada día... ...cobra más y más víctimas... ...durante años la entidad sionista de Israel ha ejercido de potencia colonial, ha sido el gentarme de toda la zona y practica con el pueblo palestino un apartheid comparable al que tuvo lugar en Sudáfrica. Se apropia de sus tierras, destruye sus casas, encarcela y asesina a los jóvenes que se resisten a la ocupación. Trata por todos los medios de expulsar a la población palestina de Jerusalén y practica una limpieza étnica sin precedentes en toda la historia de la humanidad, en clara violación de todos los tratados y connivencia, con la connivencia hipócrita del bloque hegemónico atlantista y sus satélites. Además, resulta una amenaza para toda la región como único poseedor de armas nucleares. El Estado español es uno más de los aliados firmes del sionismo. Durante años ha tratado de dar una apariencia de mediador en el conflicto, pero la realidad es que todos los gobiernos hasta la fecha han favorecido la inserción del sionismo y su discurso en nuestras instituciones. Hace poco vimos quién triunfaba en la gala de Eurovisión. El sionismo, no, no lo olvidemos, es una ideología que excluye reno, racista y xenófoba, prima hermana del fascismo, y además el Estado español tiene un papel clave en la nueva fase que ha entrado en la guerra a nivel global, que se da sin límite en cualquier sitio y en cualquier momento. Las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón tuvieron un papel importante y fundamental en estas guerras, son bases logísticas, armamento, combustible, vuelos de bombardeo, etc. España pertenece a la OTAN y tiene ejércitos expedicionarios en más de 30 países del mundo. Además, a través de los medios de comunicación públicos y privados, es la punta de lanza de la guerra informativa e ideológica en todo el mundo hispano. Llevamos semanas escuchando a los paraperiodistas de los medios de comunicación el mismo discurso legitimador del ente sionista, acusando a los y las palestinas de ejercer la violencia y presentando sus asesinatos como actos de defensa. Consideramos que los bombardeos de Siria, los asesinatos contra el pueblo palestino, forman parte de la misma guerra imperialista que ha entrado en una nueva fase y tiene un centro neurálgico en Oriente Próximo. El objetivo imperialista en estos momentos es dar continuidad a la guerra de Siria y liquidar definitivamente a la resistencia palestina. Se olvidan también de la Embajada de Estados Unidos que hace poco inauguraron desafiando todos los acuerdos de Naciones Unidas en Jerusalén. Defendemos que cualquier ser humano que ame la paz no puede dejar de levantar la voz contra el imperialismo, en solidaridad con el pueblo palestino y su derecho a luchar por la recuperación de su tierra, su derecho al retorno y a la capital de su estado en Jerusalén. Muro ni aquí ni en Gaza, por el derecho al retorno del pueblo palestino. ¡Viva la lucha palestina! Hasta aquí el manifiesto en solidaridad con el pueblo palestino. Va a continuar hablando Joaquín Contreras, por favor, de la plataforma, por el soterramiento. Gracias, Mariano, porque la solidaridad son, circula por vasos comunicantes y lo mismo, eh, lo mismo que se da, se recibe. Por lo tanto, es, es algo coherente con nuestra historia y estamos en ello. No quiero ser muy largo, pero tengo algunos temas de que hablar voy a tratar de hacerlo por orden cronológico y lo primero de que tengo que hablaros es de la reunión que esta tarde teníamos prevista con el consejero Patricio Valverde. Eh, el mismo día que se habló de Patricio Valverde como posible consejero, de de fomento en el Gobierno regional, le mandamos por mensajería de WhatsApp, yo le mandé a la secretaria ya antes de que saliera su nombramiento que queríamos reunirnos con él. Tan pronto apareció su nombramiento, la petición la tuvo por escrito. Es lo mismo que hemos venido haciendo estos cuatro años con los consejeros que sucesivamente han ido entrando en el Gobierno regional, en una consejería que ha sido absolutamente inestable. En cuatro años ya son cinco consejeros distintos. Eh, me imagino que cuando se han venido a, a aprender un poco el organigrama de trabajo, les ha tocado dimitir y ha entrado un, una persona nueva, de manera que estamos en constante improvisación, todo hay que decirlo, porque la continuidad... Eh, no es automática los, los cerebros de cada uno de los distintos consejeros no están conectados como una red de ordenadores y tienen que empezar a formarse eh, pues nuevo, su nuevo conocimiento de la situación y estamos con Patricio Valverde que nos había concedido hoy esta entrevista que veníamos manejando durante los dos últimos días eh, la comisión que iba que íbamos a ir, eh, con unas con unas trazas que nos gustaban poco porque estaban cuestionando el número de personas y casi los temas de que podíamos hablar. Y en esa situación, cuando yo a las nueve y media le he mandado la lista definitiva que hemos tenido que cambiar para tratar de amordarnos a sus requerimientos, le he mandado una relación de siete personas que estábamos eh, íbamos a estar en la reunión a las nueve y media y a las once recibo un requerimiento diciendo que la reunión no es posible porque se disculpa la secretaria diciendo que una persona llegada de un familiar de primer rango pues está hospitalizado en una situación de peligro grave y el hombre tenía que estar eh, en en, en el centro hospitalario yo le he insistido de la necesidad de no posponer esto eh, mucho más y que estábamos todos expectantes se están produciendo novedades se ve que ayer se reunió la sociedad Murcia Alta Velocidad en Madrid como también se reunió la de Cartagena Alta Velocidad y estamos expectantes y eh, todos los vecinos que ya estaban informados previamente de manera que esperamos que no sea mucho la demora y que eh, en, nos veamos brevemente con él. Eso es la primera noticia de que quería hablaros. Y luego, en, en el orden cronológico, mañana tenemos dos actores. Eh, eh, en la mañana, la sexta vuelve a interesarse por nosotros y en la mañana va a haber un programa, van a trabajar con un programa específico. ...con este bodrio monumento... ...que tenemos... ...al la, absurdo... La ...que es esa pasarela... ...que es inusuable, ...a no ser que... Eh, ...sea por pues, personas... ...de una forma... ...atlética... ...porque pasar por ahí... ...es tan difícil como... ...saltar con la pértiga... ...o hacer una prueba atlética... ...de las olimpiadas... ...mañana a las 6 va a estar aquí en las a las 11... ...y pide piden la comparecencia de personas para las que pueda resultar un hándicap insuperable pasar de un lado a otro por esa pasarela. Piden que comparezcan personas mayores con movilidad reducida, eh, personas que tengan necesidades de, eh, de utilizar muletas o, o sillas de ruedas para hacer un, un programa específico de, de la sexta que trate la, la esta barrera casi infranqueable que es de manera que los que estáis aquí pues difundir esto entre conocidos que tengáis ya hemos hablado con algunos con alguna persona que esta noche no está aquí pero que es eh, viene con frecuencia y estamos todos citados a partir de esa hora eso por la mañana a las 11 de 11 a 12 aquí en las Villas. Por la, tarde, por la tarde tenemos, como bien sabéis, una manifestación convocada por los comités de, de empresas de Renfe y Adif que han señalado este día 30 como una manifestación en, en queja, quejándose de las infraestructuras paupérrimas que tenemos de ferrocarril en la región de Murcia y en particular se han hecho eco de eso que hemos denunciado nosotros tantas veces, de que la maldita llegada del AVE en las condiciones en que quieren hacerse de un tren de élite que es, incuestionablemente, va a ser en detrimento de lo que podría ser un tren del pueblo, como son las cercanías. Las cercanías de Murcia-Alicante ha sido un, un tren con, unas, con unos coches, con unos... Trenes eh, paupérrimos también, casi a punto de mandar a hace, Tenemos las peores cercanías de toda España, pero sin embargo, las cercanías de Murcia-Alicante, Murcia-Alicante es casi un todo continuo que no tiene en cuenta esa frontera de la vereda del reino que separa la comunidad valenciana de la murciana, y hay un trasvase de, de, de habitantes, de personas que van. ...de Murcia-Alicante y de Alicante-Murcia... ...por motivos de trabajo, de estudios, de cultura... ...y ha estado moviendo esa línea... 5 millones de viajeros que la ha hecho... ...una de las líneas más rentables... ...de toda España para Renfe... ...debido a, a su mala... ...a su mala... ...mantenimiento y a los malos trenes... ...y a la falta de puntualidad... ...en este momento ha decaído y está en torno a 3 millones de viajeros, han perdido 2 millones de viajeros, pero sigue siendo una línea rentable que no podemos permitir que se venga abajo. Entonces, los, los ferroviarios, los sindicatos de, de ferrocarril y los comités de empresa han convocado mañana una manifestación que es a las 7, estamos citados a las 7 en la puerta de la estación. Nosotros, nosotros hemos eh, propuesto, proponemos... ...vernos aquí a las seis y media... ...y todos en bloque... Los, ...los vecinos que solemos vernos más tarde... ...nos iremos en conjunto... ...para estar a las siete allí... ...y participar de esa manifestación... ...que será... ...ellos lo han decidido así... Eh, ...en eso no hemos intervenido... ...será por las calles del barrio del Carmen... ...de manera que eso... ...eso era la segunda... ...cuestión que... que ...para que lo os citamos a las seis y media mañana aquí. No, no vamos a llevar pancartas, no queremos quitar protagonismo a los convocantes, pero os pedimos que vayamos con nuestras camisetas, nuestras gorras de soterramiento, nuestras chapas, nuestras pegatinas, nuestros distintivos de, de, de nuestra lucha por el soterramiento de las vías. ...esta tarde hemos tenido una, una reunión... ...hemos estado poniéndonos los día... ...una puesta en común de temas que tenemos... Eh, ...ya habéis visto, si habéis leído la, las noticias últimas... ...están surgiendo... ...están surgiendo noticias... Eh, ...no quiero yo ser triunfalista... ...pero que están teniendo una dimensión distinta... ...hemos denunciado muchas veces... Hemos denunciado muchas veces que la financiación de las obras que se proyectan aquí no es una financiación como en otros puntos de España. Hemos llegado a denunciar y decir expresamente que en esto también hay españoles de primera como los, los habitantes del País Vasco, nuestros, los ciudadanos del País Vasco a los que ya ADIF ha, ha aprobado tres soterramientos en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria, financiados no con dinero de, de ADIF, sino con créditos del, del Banco Europeo de Inversiones, que es lo que le da seguridad total, sin depender de que se cumplan compromisos eh, eh, de financiación de presupuestos generales del Estado, que muchas veces... Eh, ...no se cubren las necesidades... ...o a veces se programan... ...y luego no se gastan... Y, ...y resulta que hoy... ...vemos en la opinión... ...que se dice... ...que las obras de soterramiento... ...que... Eh, ...se han aprobado... Eh, ...se ha aprobado... ...la licitación... ...que no deja de ser... ...no deja de ser un brindis al sol... ...porque licitar una obra de la que no tenemos proyecto, pues es la primera vez que yo lo he oído. Se licita una obra de la que hay proyecto, pero resulta que ayer aprobaron en, en la Sociedad Murcia Alta Velocidad que se va a licitar una obra que todavía no, es, no está publicado su proyecto, con lo cual, pues, mientras no tengamos el proyecto, es un brindes al sol y es un acto de cara a la galería eh, de la que no nos podemos fiar hasta que no esté el, el, el proyecto de esa fase de la estación y de Barrio Mar que dice que va a estar el mes que viene. Bueno, estamos en esa espera, pero por primera vez se dice en un periódico murciano que Adit está barajando pedir dinero al Banco de Inversiones Europeas lo cual pues es una, es una noticia la primera vez que en obras de Adif en Murcia se habla de esa posibilidad si eso ocurre no quepa duda que es fruto de nuestra constancia por lo tanto sin querer ser triunfalista eh, esto nos debe dar ánimos para que nadie se le pase por la cabeza que podemos abandonar la lucha. Tenemos que seguir, hoy son 260 días y tenemos que seguir al pie del cañón sin desfallecer. Eso era lo que quería compartir con vosotros. Hemos, hemos estado, hemos estado muchas veces vosotros mismos os habéis acercado y os lo habéis propuesto, necesario una movilización, que tenemos que salir de nuevo con una movilización que tiene que tenemos que garantizar que sea grande, como fue la de aquel 30 de, de septiembre, que ha marcado un hito que un poco nos frena, porque eh, lo que conseguimos aquel día va a ser referencia para los políticos que si no llegamos a ese cifra van a decir que ya estamos perdiendo fuerza. Pero no podemos dejar pasar, llegar el verano sin dar un un, un nuevo golpe encima de la conciencia de los políticos y de la clase gobernante y estamos barajando que en la segunda quincena de, de junio tenemos que salir a la calle. Ir haciéndonos a la idea, resulta que hemos Estábamos viendo por ahí unos días, día 14, día 15, pero se ha metido por, por medio también el, el jodido, permitíme la expresión, fútbol, ahí por ahí unas competiciones, el campeonato del mundo del fútbol, juega España, en fin, que la gente, pues la afición al, al fútbol es algo evidente y puede movilizarnos, entonces estamos barajando a que pasen esos días pero en la segunda quincena de junio vamos a plantearnos una manifestación fuerte que convocaremos a todos a todos los grupos que se mueven en Murcia eh, por la lucha de la educación de la sanidad y de las mareas por la dignidad para que ese día volvamos a dar un gol un ardabonazo en la, en, la, en la conciencia de los ciudadanos a las que tendrán invitaremos y contamos con que vengan con eh, ciudadanos de, de, de Totana que el otro día estuvimos con ellos también hubo un autobús eh, para solidarizarnos con ellos los de Cartagena que también están disconformes y quejosos de lo que se ha aprobado Adif ha aprobado también ayer referida a la alta velocidad en Cartagena en fin, que tiene que acudir Cartagena, Totana, Lorca y todos los que estamos pendientes de esta, de esta infraestructura del ferrocarril. Las marchas de la dignidad, eh, todos los que nos movemos. Eh, también los de Ajucer, los de Ajucer, eh, que luchan por un, un. tienen un mal servicio de autobús, nos han planteado una movilización que eh, la previsión es que por la carretera del Palmar termine en la rotonda del Alias y allí sea el punto final y eh, bueno pues tendremos que ir contar también con que eh, no hay días, eh, se hablaba de un día del 8 de junio pero bueno parece ser que no es seguro y al día siguiente el día de la región eh, se va a celebrar en el alcantarilla y hay un grupo de gente que, eh, que lucha por una otra región alternativa que no la región oficial, esa que, que celebra el Murcia que es Mosaeres, y con actos eh, que no están en nuestra línea reivindicativa, que se celebran todos los 9 de mayo, todos los 9 de junio, va a ser en Alcantarilla y entonces van a haber unos actos paralelos ese 9 de junio de otra región que queremos a la que tendremos que participar. No quiero hacerme más pesado, pero anunciaros que eh, a los actos culturales que, está, que se celebran con los viaquingos y con esos conciertos de Jesús Judillas, que se está dejando las pestañas el hombre, y que el último concierto fue el de, jue el de jueves pasado con, con Pedro Pastor, eh, y, y, Después ha estado el otro cantante de Bella también. No recuerdo el nombre, per, perdonarme. Pero que a, ese, a, ese, a esos jueves de conciertos, que son un, eh, un éxito total y está creando mucha expectativa a todos los que aman la música, se, tenemos ofertas de otra, de otra gente que quiere, quiere pasar por aquí. Entre ellos hay gente para cuentacuentos, y particularmente hay un, una persona que hace mimos, un mimo, que eh, eh, ya lo tenemos en cartera y una noche de estas va a venir aquí a hacer un espectáculo de, de mimos, sin, incluso no tiene ni música de fondo ni siquiera, pero va a ser un espectáculo vistoso porque es un mimo también social, no es solamente entretenido, sino un mimo de componente social. No sé si me dejo algo, Pedro. Y bueno, animaros a seguir. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Eh, y lo que en este caso es necesario es la unión, la unión de todos los que estamos implicados y comprometidos por deshacer esta aberración que es la llegada del AVE en superficie. Era lo que queríamos haberle dicho a Valverde, al, ministro, al al consejero Valverde, no ha podido ser hoy, pero esperemos que sea bien pronto. Nada más, muchas gracias y seguimos, y ánimo, mucho ánimo. ahí las palabras de Joaquín Contreras... ...portavoz de la plataforma ProSoterramiento, Soterramiento... ...como cada martes... ...y aquí hoy en solidaridad con Gaza... ...ni Muros ni aquí ni, ni en Gaza... ...que evidentemente no siendo comparable... ...sí debe ser mencionable... ...y así... ...está siendo, así está siendo... ...día... Ducentésimo, sexagésimo consecutivo, sí, sí, sí, no. 260. Uno, apunto dos cositas más. Eh, como he dicho antes al, al empezar, la, la solidaridad son vasos comunicantes en direcciones de, desde donde estamos hacia otros movimientos y de otros hacia nosotros. Y en esa corriente solidaria me informan en este momento que la gente que está luchando por el saneamiento del mar menor, ya sabéis que pues, eh, la situación en la, en la que se está y lo que supone un poco matar la gallina de oro del turismo murciano, del turismo de la región, el día 5 de junio van a tener una concentración ante San Esteban, que es el, el órgano de, donde está el gobierno regional, y piden que a las 8 de la noche, piden que estemos eh, los que podamos con ellos. El día 5, concentración, día de, es el día del medio ambiente, precisamente, el día 5 de junio, y es por a las 8 de la tarde en San Esteban por la defensa del saneamiento de, del Mar Menor venga, muchas gracias bueno pues en esta Hola. y termino, he dicho que eran dos apuntes y termino con ese grupo de ese grupo que nos está ayudando y comparece aquí todos los días y que es Murcia en bici organiza unas marchas los jueves que se llama masa crítica que defiende la bicicleta como medio de transporte, pocas ciudades hay como Murcia en la que la bicicleta tenga más juego, una ciudad llana, una ciudad donde no hay clientes geográficos que eh, impidan el uso de la bicicleta y sin embargo no se apoya suficientemente y todos los jueves hacen una marcha también en bicicleta que es parte de la glorieta. El jueves que viene, desde La Glorieta harán un recorrido por la ciudad que terminará en las vías. De manera que podemos estar a las ocho y media, pero a las ocho en La Glorieta. Pero digo que puede ser cuestión de media hora o tres cuartos de hora que estaremos aquí, pero algunos vendremos con nuestra bici después de hacer ese recorrido. ¿Vale? No, sí, ya, no. Esta plaza de soterramiento ya se ha convertido, hacía tiempo, se, se convirtió en uno de los puntos de encuentro de la dignidad y la solidaridad. De ahí que se produzcan concentraciones diversas, así como reuniones y encuentros diferentes y anuncios de lo que pasa en Murcia.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 I don't care, No, queremos muros, no, queremos, no, que no no. No, no, no, queremos muros, no, queremos muros, no. queremos muros. Subjeta, me dan paso por ahí. Mira, entrevista a alguien. Cierra, coño, es que la pasa Entrevista. A ver. Hostia, este se va. Alguien que te hable de lo de mañana. Mañana hay una manifestación. A la... Mañana a las 7 de la mañana a miércoles a las 7 de la tarde eh, en la estación del Carmen vuelve a haber, bueno, hay una concentración por la mejora de las cercanías de Murcia. Tendríamos que asistir todos porque, es, eh, vamos, que están en un deterioro que como están últimamente denunciando tanto usuarios como otros colectivos, que... ...que hay que invertir un poquito más... ...en lo que se está utilizando... ...porque lo utilizan millones de personas... ...mañana miércoles a las 7 de la tarde... ...en la estación de tren del Carmen... ...pues muchas gracias Meme... ...pues sí como... ...como ha dicho... ...Meme... ...mañana... ...miércoles... ...30... ...de mayo una manifestación por, por perro se sale desde la estación a las 7 de la tarde lo organiza el comité de Renfe y de Adif y te esperamos Mañana, a las 7 de la tarde, desde la estación, por un ferrocarril digno. Y aquí estamos ya en la noche 270 días seguidos. La noche 270 de protestas. Esto es Murcia. Estamos en Murcia. Estamos en Murcia, sí. Estamos en Murcia porque están construyendo un muro. Un muro que va a partir la ciudad de Murcia en dos. Y los vecinos llevan ya 260 noches saliendo a la calle en contra del muro. Ese muro eh, es consecuencia de la llegada del ave en superficie. Hay una plataforma, la plataforma por el soterramiento de las vías del tren en Murcia. Lleva casi 30 años luchando por el soterramiento. Pues la respuesta a la pregunta esta de si no se va a soterrar, que por qué estamos aquí, os, va, os la va a responder en unos momentos eh, Cecilio Cea. A ver, me comentaba Dani Que me estaba ahora llevando la cámara Que está preguntando Que qué hacíamos aquí, si se estaba soterrando, ¿no? Es evidente que no se está soterrando Lo que se está construyendo es una pasarela Que la podéis ver ahí, ese monstruo metálico Que tenemos Ahí enfrente Todo ese monstruo metálico Bueno, en realidad hay que subir por aquí Luego por ahí, así, ¿eh? Subir, luego zig-zag. Entonces, no están soterrando absolutamente nada. Cero. De hecho han cortado un paso a nivel. Es decir, los agujeros se hacen por abajo, ¿eh? no por arriba. Aquí lo típico es, pues como en Valladolid, la excusa de primero el tren por arriba y luego tiramos todo y se hace por abajo. Claro, en Valladolid llevan más de 10 años sin trenes, eh, por debajo, ¿eh? llevan la ciudad partida. ¿no? ...en Granada le dijeron que seis meses... ...y llevan tres años sin trenes... ...ahí sí, sin trenes... ...solamente hay un tren que va de Granada a Almería... ...pero le costaron el tráfico ferroviario... ...claro, en una ciudad... ...con tantísima corrupción... ...como es, como es Murcia, es la, la región... ...puedo buscar la fuente... ...no sé, era el Instituto de Geopolítica Francés... ...que decía que la región de Murcia... ...era la región de España que más corrupción tenía... ...en los ayuntamientos con un 60% ¿no? ...de ayuntamientos afectados... Por, ...por casos de corrupción... ...entonces claro, comprende que la gente aquí no se fíe... ...no, no se fíe... La, ...sí, sí, la pasarela está cerrada... ...está absolutamente cerrada, eso no ha cambiado nada... ...en eh, absolutamente nada ha cambiado... ...de la pasarela... Mmm, ...bueno, mirar, mirarlo para que no lo haya visto... O sea, esta pasarela está construida sobre acequias. Abajo está hueco. Es decir, si un día dijeran que aquí se ha producido un socavón, eh, a la gente de aquí no se sorprenderían. Dirían, si debajo hay una acequia, ¿a quién se le ocurre construir encima? ¿No es? mirar. Estos son los cimientos de la, de la pasarela. ¿Tú crees que en estos cimientos aquí puede sujetar este monstruo metálico? Y por aquí se supone que tienen que subir la gente, cientos de escalones, escalones a más estrechos. No, no, cubierto nada, aquí no hay nada cubierto. Aquí cuando llega la temperatura, que, que básicamente son ya, eh, temperaturas altas, pues a pasar calor. Y prueba tú a, a agarrarte al metal, ¿sabes? Prueba tú a agarrarte a ese metal ardiendo. Quien es de Murcia, pues lo, lo sabes. Sabe lo que es sufrir el calor. Aquí en Murcia, a partir de junio, difícilmente se hace vida en la calle entre la una y media y las 5 de la tarde. Es muy difícil. No es un desierto. Y cuando llega ya julio, que hay vacaciones escolares, que muchas personas se van con los... ...menores a las, a las playas... ...a sus casas o la alquila. ...generalmente suele haber todavía personas que... ...mantienen una segunda residencia en la, en la... ...en la playa... ...pues Murcia es un desierto... ...es un desierto... ...de hecho en algunas zonas de la ciudad se, ...era tradición digamos... ...que se produjese... ...robos a plena luz del día ¿no?... ...porque... Los, ...la misma gente que robaba... ...incluso las víctimas te decían que era como... Robar por la noche, pero a plena luz del día. Robar por la noche, pero a plena luz del día, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenéis la estampa, ¿eh? Diez policías, así he contado más o menos. Pero bueno, al menos todavía estamos en la hora que hay más gente que agentes, ¿eh? Todavía quedan más... Gentes que agentes. Entonces, en Murcia no se está sodorando. En Murcia lo que están haciendo es partir la ciudad en dos. Y claro, aquí lo que se juega, y yo creo que es comprensible, ¿no? yo creo que tú lo puedes comprender fácilmente, lo que se juega es a que si la gente lucha malo y si no lucha peor, porque se le acaba criminalizando por no haber luchado, ¿no? es un juego donde parece que la gente tiene la de perder o perder, perder o perder. Bueno, veo que se está conectando mucha gente hoy también por primera vez y una pregunta habitual que me hacen es ¿por qué salen corazones? Tocando la pantalla, muestras apoyo a lo que estás viendo, ¿no? Te gusta lo que se está diciendo, lo que se está mostrando y entonces tocando la pantalla en cualquier lugar. Y, si, y cada persona tiene asignado un corazón de un color, cada vez que entra se le asigna un color. Y si varias personas dan corazones, pues se producen varios colores y ¿para qué sirven? Sirven sobre todo para que la retransmisión Periscope la destaque y entonces pues se pueda convertir en tendencia y llegar a, a más gente. Dicho eso, saludos a Nuria. Nuria, antes estaba hablando Joaquín y no te saludé, ¿eh? Nuria, madre mía, gente mira, Nuria a, a veces se me caen las lágrimas, ¿sabes?, porque haría falta gente del norte aquí, ¿sabes?, espérate que ahora tenemos aquí un conflicto, tenemos dos do Nuria, V de Arta, Nuria San, V de Arta es Nuria también, ¿eh?, pero claro, es que tenemos dos guerrilleras, una más norte que otra. ...pero vamos, que me sirve también para ti... ...Nuria de Madrid, ¿eh? ...y lo digo, sí... ...y lo digo porque... ...aquí en Murcia... ...somos... ...cabezones y testarudos... ...y eso nos viene bien, para seguir todos los días en la calle... ...pero también, somos testarudos para... ...hacer más cosas... ...que se podrían hacer, y no las hacemos, ¿sabes? Y... ...se están proponiendo muchas soluciones desde otros lugares eh, como hacer caceroladas sentadas hasta un referéndum o sea hacer se proponen muchísimas iniciativas ¿no? y aquí nos hace falta gente del norte que sí cree en esas cosas ¿eh? aquí desde que das una idea hasta que la idea llega a hacerse, pueden pasar meses. Yo creo que por eso llevamos aquí también tanto tiempo, ¿no? Porque desde que pensamos algo hasta que lo hacemos, pues, total, todos los días lo vamos comentando en la calle. No, porque somos muy cabezones, somos muy cabezones. Entonces, eso tiene su parte útil y su parte absolutamente in inútil, ¿no? Lo de la radio ya llevaba también meses para hacerse, no te creas, ¿sabes? Ya llevaba meses, sí, auba Nubia. Y, y entonces, pues... Nuria V de Arta pues, ha hecho también varias propuestas en Twitter y te dices, jovas, si así es que... Y también de vez en cuando le entra la impotencia, ¿no?, diciendo, si es que, mm, ¿no?, iría para allá, o sea, mm. y, y, yo, y yo digo, si es que te comprendo, si es que te comprendo, si es que yo también a veces... Pero bueno, al final estoy aquí y digo, pues, vamos a confiar en la gente. En lo que se haga, pues bien hecho está, ¿no?, pero se pueden hacer más cosas porque son muchos días, también es muy importante tener claro que cuando uno está aquí dentro está metido en una burbuja y entonces hay que contar con la perspectiva de la gente que está fuera. Hay que contar con la perspectiva de la gente que está fuera, es muy importante eso. Entonces eh, llega un momento que al final te metes en la burbuja y y hasta se te olvida que uno está aquí para que no haya muro, ¿no? Porque esto al final pues es algo más que una pro, unas protestas, es, es ya un movimiento sociocultural. Es una gran familia, es una familia de familia. Entonces, a veces se hace más. Eh, eh, ese roce familiar, que la propia lucha en sí, pero bueno, eso también hace que se mantenga la lucha. Pero sí, eh, sí hay que hacer... ...más cosas y todas las sugerencias son buenas, ¿eh? ...todas las sugerencias y yo os digo una cosa... ...si mostráis vuestra impotencia, también genial, ¿eh? ...porque eso también a veces... ...nos hace aquí espabilarnos más aún, ¿eh? ...si escribís un tuit diciendo... ...si es que tenéis que hacer esto, puñetas... ...que lo llevamos diciendo meses o tal... ...pues genial, también, ¿eh? ...genial, no todas las personas son autocríticas ...pero basta con que lo, lo seamos alguna... ...para que alguna lo haga... ...y viene estupendo... También, contad qué os pareció la radio de ayer, y que será cada lunes, mientras tanto vamos a comentar aquí con Paco. Paco, y mientras, a ver qué os pareció la radio, eh? Eh, Radio Vías, a ver qué os pareció, la radio en directo, que se puede de, también descargar en podcast. Nuria dice que muy bien, Destacar qué fue lo que más gustó, lo que menos, lo que menos gustó, porque bueno, al fin y al cabo, fue algo muy improvisado, la, la semana que viene ya será de una manera... ...diferente, ¿no?, porque no por hacerse más planificado... ...tiene por qué ser mejor, ¿no? Lo importante es que era llegar gente que llegaba a la gente... ...pues ahora leo vuestros comentarios aquí, Paco... Hola, Cecilio, uh, ...Paco... espera que eh, lo que quiero es borrarte a ti... ...porque había leído yo en... Eh, ...unos comentarios de la limpiadora de IMAS. ...empiezan 10 días de huelga para recuperar 16% de su sueldo... ...se ve que hay unos problemas de con estas compañeras... ...porque se ve que las vías hoy día es un... ...es una calle en la que confluye... ...todos los movimientos sociales... ...y verdaderamente pues ayer quería habértelo co comunicado... ...y hacerlo visible a través de los medios... ...los medios, Cecilio... ...y hoy la, en, la, en la prensa ha salido... ...un comentario de eso también... En el ...que dice, las limpiadoras de Limas ...empiezan 10 días de huelga... ...para recuperar el 16% de su sueldo... ...los trabajadores pretenden con este parón presionar al Gobierno autonómico para llegar al salario previo a la crisis. Los 226 limpiadores de, la, de las instalaciones del Instituto Murciano de Acción Social y más inician hoy una huelga de 10 días para presionar al Gobierno autonómico en su intento de recuperar el 16,5% del salario y la jornada laboral que les recortó en el 2013. Según fuentes sindicales, en conjunto son más de, 200, de 525 los limpiadores de locales de la Administración pero solo han convocado huelga los de las concesionarias que tiene el lote del IMAS, Ferrovial Servicio. El comité de empresa en el que están representados UGT, USO, Comisión Obrera, UPL y GTL, GTI, sigue manteniendo contacto con la Administración Regional y las adjudicatarias de los lotes restantes, STV, Gestión, Limpieza, Encarnación y Lirola, para tratar de negociar una salida que evite que los 200 trabajadores que de ellas dependen adopten también medidas de presión similares. En general denuncian que se asumió una mayor carga de trabajo porque la tarea que debían de realizar era la misma que antes de recorte. Leo esto porque verdaderamente no somos conscientes, yo no soy consciente de lo que estoy leyendo, pero sí que se hace visibles unas reivindicaciones que por un lado o por otro me han llegado a mí y que menos que las vías de hacer visibles estos movimientos sociales que salen en la calle y nos buscan y nos hermanamos y para juntar entre todas nuestras fuerzas. La calle nos une. Y lo de la radio, pues obviamente fue una sorpresa. El ayer, el, el que normalmente aquí los corros se hacen de cinco en 5, 3 y 3. O sea, hacemos corrico y hablamos de nuestras cosas, aparte de las vías, pero la radio y Cecilio nos unió. Hicimos nuevamente lo que me gusta a mí decir, una agora, que hicimos... Hicimos un parlamento, una asamblea en que había un semicírculo y, y, la, y los compañeros de la radio hablando. Y ahí y estaba bonito porque estábamos todos más pendientes de lo, de, lo, de lo que nos interesaba a todos. Allí todo el mundo podía participar y esperemos que continúe porque se está hablando de la radio, se está hablando de Cecilio, se está hablando de los medios. Paco, pues yo aquí, además, que quisiera añadir eh, lo siguiente. Igual que tú has leído un texto, ya sea para la radio o ya sea para los momentos de Periscope, si alguna persona en Murcia quiere decir algo, que envíe un mensaje de audio a alguna persona que venga a la vía, a las vías aquí, a esta plaza de soterramiento... Y que esa persona se me acerque a mí y me diga, mira, tengo este mensaje de audio que quiero que se escuche en directo, en la retransmisión de hoy, en YouTube, en Perisco y en Facebook. Y entonces, de esa forma, se puede dar voz a la gente que, de alguna manera, no puede venir aquí porque no es fácil. Entonces, que hagamos un gran equipo. Al fin y al cabo, la gente somos los medios. Entonces, toda la gente que venga aquí a las vías... Somos los reporteros y al final traéis la crónica directamente de sus propios protagonistas, porque esto es la realidad contada por sus propios protagonistas, y la mostramos en Periscope, YouTube y en Facebook. ¿Te parece buena idea recibir mensajes de audio? Por supuesto, y es más, yo a, la, a esta noticia que la red en Facebook, pues le escribí que se acercan a las vías, ...que aquí estábamos abiertos para escucharle y, y que teníamos a Cecilio... ...y teníamos los medios para si podía ser, poder, eh, transmitirlo y, y comunicar lo ...que acaba de decir tú mismo, la, Cecilio, las mismas palabras que yo. Y estamos bueno mañana tenemos, lo habrá dicho Cecilio... ...pero volvemos a repetir que a las 11 de la mañana eh, vendrá la sexta... Eh, ...creo que en concreto es para grabar la movilidad... ...o hacer el, el día de mañana visible que, el, que es inviable la pasarela esta... Este puente, esta catapulta, esta escalera a un sinfín del infierno, no es para nosotros, no es para los ciudadanos. Entonces vendrá mañana a la sexta, supuesto que a las siete, nuestros medios no son capaces de transmitir verdaderamente nuestras inquietudes, pues vendrá a, nuevamente a mostrar, igual que Cecilio, igual que la radio, igual que otros compañeros, a, a ser nuestro, nuestro portavoz. ...y es, sabes para qué programa están preparando... ...porque parece ser que es algo relacionado... ...con la movilidad, con la accesibilidad de las ciudades... ...pues la verdad... ...esta información que recibimos no lo sé, simplemente... ...hoy es algo y si puede estar, venir... ...es decir, no preocuparos, ¿por qué? ...porque es la calle la que va a escucharos... ...la calle la que va a venir, ...y seréis los primeros informados de qué se trata el tema... ...en la sexta, la que viene... Creo que va a venir y va a estar todo el día. Y nos tenemos, mañana tenemos ese, ese, esa oportunidad de transmitir nuestras inquietudes y luego pues, iremos a una manifestación de, de Renfe, de trabajadores de Renfe. Manifestación, eso es que habrá personas que se podrán generar cierta confusión. La manifestación no es convocada por la plataforma por el soterramiento, no es convocada por los vecinos, es convocada por los propios trabajadores empleados de Renfe no desconozco el tema exactamente que pero se parece ser que los mismos trabajos de renfe a la cual nos sumamos los últimos pero con fuerza hay un cartel por ahí se puede comprobar vamos a verlo ahí está en la, en la esquina en la esquina está el cartel donde dicen quienes convocan. vamos a comprobarlo mirar ...comité... comités Renfe Operadora Adif... ...es quien lo convoca... ...reivindicamos las inversiones en las redes convencionales... ...de cercanías, media distancia, larga distancia... ...que discurren por la región de Murcia... ...junto con sus infraestructuras... ...perdemos pasajeros cada año... ...dada la precariedad de los servicios prestados... ...en la que nos encontramos por falta de inversión... ...con trenes de más de 30 años de funcionamiento... ...nuestro sistema... ...actual, lento, viejo e impuntual... ...ese momento de que apoyes un transporte público... ...y de garantías... ...y aquí indica que la manifestación... ...está registrada en la delegación del gobierno... ...por comité Renfe, operadora, Adif... ...miércoles 30 de mayo, por un ferrocarril digno... ...y sale sale desde la estación del Carmen, desde la puerta de la estación, bueno, de la única estación que hay, de tren, la estación del Carmen. Sí. Rafaela, buenas noches. ¿Qué? Ahí está mi manico comiendo pipa. Muy bien. Ahí está. ¿Qué dices? ¿Así? ¿Ah, ¿Ah, a Cantabria. Sí. ...descansa y vente recuperada de ánimo, de fuerza, de todo... ...Rafaela, te necesitamos aquí, ¿eh? ...mañana por la mañana estoy aquí... ...ah, mañana por la mañana sí, pero ¿cuándo cuando te vas para Cantabria? Mañana la noche, a las 10... Ah, ...o sea que apura hasta el último momento... ...oye, pues saluda a la gente de Cantabria... ...que también hay gente de, de Cantabria aquí, mira... Mint te está diciendo, hola Rafaela... Hola. Eh, ...espérate, espérate, espérate, sí, ponte en este lado... ...así, ve los comentarios, espera, espera... Me vamos a quitar un poquito de luz puede ver los comentarios espérate mírate mira pero no no quédate ahí ahí tenemos a rafaela y le podéis escribir que ella va a ir leyendo los comentarios hola, hola guapísima y mi desde Osona en barcelona y bueno rafaela es una de las que está aquí prácticamente desde los primeros días ¿eh? con toda su familia ¿eh? con su sobrina ángela su sobrina nieta Claudia y luego también viene su sobrino Enrique. Todo. Todo viene aquí ¿Todo, la me familia está la familia completa. Soy muy grande, te está diciendo mí. Soy muy grande. Y bueno, en Cantabria también hay una persona que. A, al menos una, hay varias, pero sí de una que, que, que se, conecta, se conecta también bastante a menudo y que, nos, y que nos manda apoyo, que está intentando a ver si. Miguel Ángel Revilla un día nos menciona, Ay, sabes, a si, si te la eso... tropezas por la calle, tú o le dices, ojalá, ojalá... le cambia, le cambias pipa por anchoa. ¿eh? <risa> <risa> Él no da anchoa, no, pues tú le das pipa. Es el que tiene que venir aquí. Eh, no podeis... Tú le das pipa. No podéis. No podeis... eh, si va a Cantabria, a... llévate por ser pipa, ¿eh? Pero pipa de las vías, le dice, esta, cuando tengáis la... que reivindicar algo, hay que sacarla a la calle. Hay que sacar la pipa a la calle, a comer pipa a todo el mundo adviértela que si las comen de manera desafiante las pueden multar pues, ahora no, mira lo que dijo el cabrón de de, de de lo viste, viste la entrevista que dijo que no tenía nada que ver que era la policía los que multaban que no tenía nada que ver nada con las pipas, hijo de puta pues cuando estuve allí que no me dejaban pasar para que la, la policía, que si pasaba para que el lado, para este no podía pasar Digo, hijos de puta que yo no puedo pasar que estoy aquí en mi casa pasar para un lado para otro, ¿por qué? ...tenía que ir, cortar con la policía y cinco... ...hombre, esto de que vamos, es que estamos en un país... ...es que estamos en tiempo de Franco... ...que no se podía hablar ni nada... ...anda que le den por culo a todos... Hay, hay que subar a su madre, a su abuela... ...a sus nietos, a la pasarela... ...mañana... Qué bueno, Rafaela, yo creo que habla... ...mira, ole, te están diciendo que la... <risa> <risa> ...triunfa, Rafaela, triunfa. ...Rafaela habla claro, ¿eh? ella no ha... anda con rodeo... ¿vale? Ah, no... ...de puta, todo el tajo ...Jordi, luego... <ríe> ...se, ha, se <ríe> ha perdido aquí a Rafaela... Grandina. ...me dicen más claro el agua, así <ríe> bueno, ...y no la del río segura... ...no, no la del río segura... <ríe> <Sí. no. ríe> ...venga Rafaela... ...bueno... <ríe> ...bueno, a ver, hay que comprender también... ...a la gente que se tiene que desahogar, ¿no? ...no vamos a estar... ...no vamos a estar... ...indignados, susurrando... Pues yo la comprendo, ella es una persona muy educada, que se desahoga también, lógicamente, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues mira, aquí tenemos a este lado, los, los, las gentes. Y un toque en la pantalla, eh, los agentes. Las gentes. Y aquí, junto a la pasarela y las vías. Los agentes. Bueno, a lo mejor decir que, que faltaba. Es que estaban ahí, ¿eh? No faltan, no. Bueno, Jesús, sí, Jesús ve la cámara y solo descubrí el día 111. Ve la cámara y el foco puesto y se, y se pone delante. Es tremendo, sí, pero tardé ciento y pico días ¿eh? en descubrirlo. Y en cambio la gente ve la pantalla y, y se pone detrás de para ver lo que pasa en la, en la pantalla, en vez de ponerse delante. Sí, sí. Pero él no es... ese pone... El amigo decía, espérate, espérate, espérate. Me sigo es para todos, petonés, petonés, mi. Mariluz, a ver. Buena, buena mi. ¿Te, te, te no, enfocamos? No, Mira, no, eh. no me enfoques. Venga, ¿qué? Buena mi. No, ¿cómo es? Buena mi. Eh, no, bueno, mi está por ahí, pero no. Es bona. Bona. Nit. Buena nit. Bona, bona. Bona nit. No, bona. Bona. Nit. Nit. Nit. Ni. Es murciano, bueno, ni. Buenas noches a todos. Ahí está, a todos A todos. A todos. Una abrazada. Una abrazada. Mira, una mira, abrazada y una palabra que me gusta a mí, porque es como un abrazo a la brasa, ¿sabes? Es como un abrazo cálido, es un abrazo... Pues no sé quién está colocado conmigo, maco. que me da todas las noches buenas noches. Ánimo, Marilo. Claro, porque la gente... Una, una bueno, me vais a echar mucho de menos ahora, voy a estar unos días sin venir. ¿También? ¿También te vas por ahí tú? También, el fin de semana. Hijo, vamos a ver quién, quién, quién, quién va a venir por aquí estos días. No, mañana y el jueves y el viernes vengo. Para ayudarte a grabar. Claro, por supuesto, ¿eh? ¿Qué más tú ahí Además, te echo una mano, coño, lo que Sí, sea. sí, y un día tenemos que hacer una grabación multicámara, ¿eh? Una, en, en una ocasión, vamos a ver cómo, vamos a hacer una grabación multicámara. ¿Los dos? Dos, tres personas, sí. Vale. Con cámaras en diferentes lugares y cambiando mi, de un mi, lugar a otro. Yo me traigo mi palo fi, wifi. Para sí, Aquí traigo. la gente somos los medios, los medios cada vez tienen menos gente y la gente y la gente cada vez tenemos más, más medios. Si no, os lo digan ahí también a Marelu, os lo digan a Juan Vicente, que lo tenemos ahí, ¿eh? a Juan Vicente. Pisca Cataluña. Collons. <ríe> sí, esa, esa, esa palabra sí que... Mi madre es que era valenciana. Así ah, algunas palabras es que, es que dices collons y, y suena diferente, suena hasta... Sí. Es, mal amable, es más amable. Más amable. Suena, sí, suena más amable, suena más suave, ¿no? O sea, no más amable. Porque, mira, ahí Nuria que está conectada. Ay, bueno, oye, eh, Juan tú mm, has publicado un artículo sobre el, el ave que mata aves, ¿no? Correcto, esta mañana. Cuéntanos. Cuéntanos. Pues... Mmm... A modo de resumen, se puede decir que el muro que están haciendo, el famoso muro que están haciendo, que está constituido por una parte inferior de, de unas planchas de hormigón y luego por la parte superior de dos planchas de, de un material que es el metacrilato, que es transparente, pues eh, la suma de esas tres piezas son cinco metros de alto. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando colocan ese metacrilato transparente, eh, eh, la bifauna de la zona en sus desplazamientos no se lo esperan, es totalmente transparente chocan, impactan y se matan, se estrellan se, se... y bueno, yo personalmente ya he denunciado la, la, la muerte de, de, de, de muchos pájaros y entre ellos una, una rapaz que están protegida un halcón común ¿vale? que vinieron los de medio ambiente a llevárselo esos muros están puestos ...pues mínimo mínimo ocho meses... ...esos metacrilatos transparentes... ...bueno pues hay unas ordenanzas... ...unas normas, unas leyes digamos... ...técnicas... ...que es que esos metacrilatos deben de llevar... De llevar unas una franjas naranjas... ¿eh? ...para que las aves no se estrellen... ...entonces la pregunta es... ...¿por qué no se hizo... ...desde el primer momento en que se le colocó... ...desde el primer momento en que se colocó... ...o por qué no se trajeron ya, ya hechas esas planchas... ...con esas señalizaciones naranjas para, para evitar esos estrellamientos y esas muertes... ...no lo sé, o es sea, una dejadez tremenda ¿no? ...ocho nueve meses, las pantallas ahí puestas y, y, y pues yo creo que cientos de aves ya muertas... ...cosas que no se entienden, eso es lo que trato de decir en el artículo. Tú fíjate que aquí la gente ocupándose de los animales claro. y los políticos corruptos no se ocupan ni de la gente... Pero es que está llevando 8 o 9 meses, pero eh, hay casos como los de la innovadora, la salida de la autovía, hay casos como las que están puestas en el palmar, en la zona de la autovía, que son transparentes también y están cayendo mucha, mucha bifauna, eso me lo dicen a mí los de Medio Ambiente. Comenta que, ¿dónde lo puedes leer? Mira, el Twitter de, de Juan B, sí. la cuenta es Juan Vicente-67. Yo no me la sé, él sí. Juan Vicente-67. Y luego también puedo hacer buscarlo el tweet que donde lo haya publicado y le hago un rd no ya de, debe estar ya en, en, sí, en, sí, en claro twitter eh ya, claro ya está. está juan mira sujeta un momento el micro no lo que quiero es Sí, no te preocupes Vamos a poner el nombre tuyo a mí no me a mi casa <ríe> Mira. El usuario de Juan Vicente gracias. es este A ver si vale gracias Venga Pedro voy a compartirlo juan vicente guión bajo 67 ahí lo tenéis ¿eh? si buscáis en twitter juan vicente guión bajo 67 ahí puedes ver el artículo que eh, en el diario la opinión la opinión, no, opinión. diario la opinión Tribuna alta. ¿Tribuna Alta? ¿Qué es Tribuna Alta? ¿O un... Una sección. Sí, sección pero que los vecinos pueden enviar las cartas o, o, no, o no, no es, no, no es una, no. un apartado no, libre. Eso es que me lo ha llevado un miembro vale. de la plataforma. No sé. Vale, vale. Pero decir que no es tipo no, una, no tiene, una tribuna libre, no. cosas así. Vale. Bueno, pero bueno, la eh... opinión tiene el artículo, nosotros tenemos al opinador. Por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Porque aquí la gente somos los medios. Correcto. Y tú eres un medio que estás en medio, siempre. Siempre en medio. Siempre dando, en medio. Dando por saco. ¿Eh? Porque vamos, mira, arquitecto. Bueno, no, no, no, no vamos lo, lo, no, no, no, no. Mi vida no le interesa, me de, escucha una cosa. Sí, no vaya eh... a ser que luego un día te pillen habiendo cogido cremas para pájaros en un en una pajarería, ¿sabes? No, una no cámara hubo. No, Escúchame. pero quiero decir que eres un tipo polifacético. Sí, eso sí, me gusta, me gusta hacer eso. ¿Eh? Y eso es importante que la gente lo sepa. Yo creo que es el mo buen momento ahora para aprovechar y ¿Eh? decirle a los televidentes. Sí, sí. Eh, escuchantes además, porque presta mucha atención. Televidentes, escuchantes, de que el lunes van a haber muchas sorpresas en Radio Vías, ¿no? Sí, desde luego. ¿O no? Bastante. Vamos, Va avanzamos algo o no. A ver, no y, me... y, y di una que yo no sepa y así también me sorprende a mí. Venga, lo que voy a decir no, a no lo sabe Cecilio, ¿eh? ¿eh? Así que esto que no valga, puede cambiar el programa. Vamos a tener, ya tenemos dos secciones. Una que va a ser eh, un noticiero de 15 minutos, donde. pero con, con, con humor. En plan, Buenafuente, Wyoming, ¿correcto? Ahí vamos a explicar. Todas las noticias referentes a las vías durante la semana anterior. Cada lunes haremos un resumen con esa noticia en plan de humor. diremos la noticia de manera seria y le meteremos esa, ese humor, ¿no? Y lo va a presentar Full, nuestro querido y amigo Full, ¿vale? Y luego Kingo, uno de los, de uno Kingo. De los grandes viaquingos. Y, y luego vamos a tener otra sección de... de, de, de, de cuéntanos tu vida, tu vía, ¿no? Eh, que, que va a ser un personaje de aquí de las vías ¿vale? cada semana que nos cuente su historia, su su, su, su vivir en las vías su, su experiencias que tiene en las vías este lunes creo que va a ser el, el señor Juan ¿sabéis quién es Juan, no? no Juan, Juan, el mítico el, el, el mítico. mítico, pues nos a ver, va a contar su o sea, aventura pues y desventuras y, y nos va a, nos no va a decir cómo era esto antes, en fin, cosas muy interesantes presentado por una locutora que tiene experiencia en radio y televisión, ¿vale? Fini. Fini. Fini Mejina. Fini Mejina. ¿Vale? ¿Te parece correcto? Me parece muy correcto. Vale, pues ya tenemos dos la, secciones. La gente somos los medios y así la, la gente locutamos, la gente participamos, la gente colaboramos, todo. Y vamos a, a meter música ya a, a nuestra emisora en fin, estamos de prueba, disculpar nuestros errores nuestra... Todo no, todos, de, de... Los medios, todos los medios comienzan con una fase de prueba una correcto, fase... Correcto. ¿Eh? y nos quedarían cuatro secciones más que estamos ahí completando eh, creo que Cecilio tiene ya alguna pensada Sí, yo a mí me, a mí me gustaría también el tener el tener eh, audios de la gente que nos, nos los envíen por ejemplo a un whatsapp, a un telegram y entonces esos audios se intercalan durante la retransmisión o bien se dedican o una en... sección dedicada a eso. Sí, porque al final la gente, informamos a la gente, pero los que venimos aquí vivimos vale, en una burbuja vale. y ya no nos enteramos tampoco de lo que pasa en el otro lado. Eh, eh, de... seguramente Como por ejemplo hoy Paco que decía que las limpiadoras eh, estaban entonces son las limpiadoras sí, de sí. De, de, de, la pública, de la escuela pública, creo que es están in iniciando trabajo. una huelga de 10 días. ¿no? Entonces, si esas personas pues no pueden venir a las vías, no pueden estar ese día en directo, si pueden enviar un audio, y ese audio aquí lo compartimos. Vale. Pues cada vez que alguna persona quiera colaborar, pues, el vale, sitio. Lo, si lo, en lo envíe. Si lo he entendido bien, eh, diremos una dirección sí. para que nos manden ese audio, Eso es. que pueden ser quejas, pueden ser lo que quiera la gente, incluso, ¿no? Sí, sí incluso, fíjate. Yo lo, lo, lo que antes comentando con Paco, Paco Carniceros es si la gente somos los medios. ¿Qué? Vale. <ríe> a ver. ¡Pomoque! Sí, me están diciendo la gente que me. Que la gente que me va a recoger me dice, te espero en tal sitio, que te espero en, en tal otro. Venga. Venga, ac acompáñale Jesús. Luego veía a mis hermano así mandando besos a la gente. digo, yo ¿Qué, qué está pasando, ¿no? Decía que si la gente somos los medios, tampoco hace falta que haya un teléfono en concreto al que enviar el mensaje, sino que cualquier persona es redactora, sí, cualquier pero... persona de las vías es redactora. Entonces luego, eso sí, luego esas personas pueden tener a su vez un número un poco para canalizarlo todo me explico lo que sí, quiero pero, decir pero pero una persona imagínate es, es inclusivo no es exclusivo pero una imag imagínate eh, Cecilio una persona que esté en San Andrés por ejemplo y no nos conoce a nadie no sí no no no nos conoce nos sigue eh, dónde nos puede verter esa pregunta por ejemplo mañana por la mañana se le ocurre eh, oye voy a hacerle a, a radio a Radio Vía la pregunta pues ahí, para que las... ahí lo, que te, lo que vamos a habilitar es un número un número de teléfono pero además de eso además de que haya un número de teléfono si una persona se lo comenta a alguien de las vías y alguien de las vías nos dice, mira, tengo un audio en mi WhatsApp, solo que esta persona no ha llamado al teléfono del programa, del podcast, no pasa nada si tú tienes el audio, el audio se pone dice que es algo inclusivo, es decir no importa el origen del audio, siempre y cuando alguien nos traiga un audio, o bien directamente a un número que podamos facilitar vale. o bien porque ya como se sabe que la gente que viene aquí, esto es un punto de solidaridad un punto de, de dignidad, vale. entonces que se genere en Murcia ese ese halo de oye tú que vas a la villa por favor eh, te envío un un, un, audio. un mensaje de voz mm, el, el lunes que, que, que vale, lo ponga vale. y entonces antes del programa podemos hacer esa eh, selección. esa selección de, de, de, audio. de audios para, pues para ge poner genial ahí. una sección con audio con quejas de los vecinos o no queja o sugerencias de todo de, lo que de las lo... sociales que pase situaciones sociales de todo. Correcto. Es que hay muchas luchas, hay muchas realidades. O sea, yo he pasado varios días enfrente del Palacio San Esteban y siempre hay algo. Y dices, es que no me entero, un pijo de nada. Y siempre hay algo. Es verdad, eso es verdad, ¿eh? eso es verdad. Siempre hay algo. Entonces siento vergüenza, porque digo, ¿qué hago yo para no enterarme? ¿Dónde pongo yo la atención que no lo estoy poniendo? ¿sabes? Pues mira, eh, Cecilio. A, a, vergüenza mía. A colación de lo que acabas de decir, hay un, hay un chat de WhatsApp, hay un WhatsApp. ...donde constantemente están mandando eh, carteles, eh, póster de, de, lo, de, lo, de las cosas que hay... ...de las manifestaciones, de las charlas... ...que yo y, a ver si lo localizo y os lo paso... Pues ...porque sí. el que quiera estar informado ahí va a estar informado pero pero continuamente... ¿Eh? lo que pasa es que claro, es un chat cada, cada segundo... ...bueno, pero es una manera de tener ahí también la información... ...pero ¿sabes sí? lo que pasa? Es que, es que hay tantas cosas, tantas cosas... Eh, eh, ...que es imposible atenderlas a todas, es imposible... ...no, pero aquí, aquí el asunto está que, el, el asunto sería, y sería bonito, pero es difícil... ...y es que, si aquí consiguiéramos, primero nosotros, y luego, en base a nuestro ejemplo, otras personas... ...si consiguiéramos que, la atención, la gestionáramos, como se supone que las personas gestionan el dinero... ...que si, si le cae una moneda al suelo... ...la recoge, ¿sabes?... ...si la atención... ...le prestamos también... ...suficiente atención... ...a la misma para saber dónde la estamos colocando... ...llegaría un momento... ...en el que sí que sería fácil... ...recoger... ...lo suficiente e informarse... ...el problema está en que estamos sometidos... ...a tantísimos mensajes... ...durante todo el día... ...que, que luego... ...cuando nos vemos la realidad... Ya estamos saturados ¿Sabes? Es como si un vaso lo llenas de mierda Cuando le vas a echar el agua para beber Eso no hay quien se lo coma ¿Sabes? Entonces nosotros deberíamos tener claro De que no queremos echar mierda al vaso Pero sin embargo parece como que hay una sensación de De que si no vemos la televisión Vamos a estar... Eh... Mira, os voy a contar algo Informativos Telecinco Informativos Telecinco, ¿eh? Vamos a ver que... Espero no confundirme de noticia. Había una noticia... así ah, Había una, una, una noticia, el de las tres. El informativo de las tres se puede ver en la web. Luego os desconectáis. ¿eh? Ahora compartimos el perisco. No. Ya veréis. Es... Mira. Informativo 3.5. De las tres. 3 y 33 minutos aproximadamente. Por si no queréis ver ¿eh? todo el informativo, que es una puñeta. Están hablando de una persona... Que, es, que ha muerto electrocutada en su casa En, sí. en una ducha Se sí. estaba duchando sí. Y ha Muy muerto bien. electrocutada no Porque el sistema... Pensaban que era un infarto al sí. principio sí. Vale, le han dedicado un tiempo Relativo Mínimo, pero algo Pero bueno, suficiente Anteriormente le dedicaron muchísimo tiempo A, a la masacre de, Bueno, de gracia en este caso De Tui Que se han quedado más de 20... Cinco familias sin vivienda, por una explosión al lado de una persona que tenía una eh, pero o algo así, ¿no? A lo que voy. Noticia siguiente. Noticia siguiente. A la de la ducha, me puedo equivocar y que sea de la de Tui ¿eh? Pero noticia siguiente. A la de la muerte de una persona. Pero siguiente. Pero sin cambiar. Una cabra muestra... Una cabra hace causa el caos en las calles de no sé dónde Pasan de la muerte de una persona que le llegaron nada y el reportaje de la cabra ojo bastante tiempo claro sabes qué pasa que cuando te pone una noticia que cuando tu cuerpo está empatizando te, lo des te desconectan las emociones y te pone automáticamente una noticia para que para que te parta de risa te están deshabilitando, te están desconectando de la emoción, te están deshumanizando. ¿Me explico? Perfectamente. Es como si tú pasas, como si no sé, es como si hubiese funeral, eh, funeraria discoteca. Y entonces tienes la mitad de la, de la sala funeral y la otra mitad discoteca. Que ojo, si lo hicieran igual triunfaba. Pero, porque también va, vaya casos que se forman ahí, ¿eh? falta de respeto que hay. Pero quitando eso, sí, igual no es muy buen ejemplo. ¿eh? No, no, no, no, no. ¿Eh? Pero, entonces, Ver los informativos, si prestamos un poco de atención, nos daremos cuenta que primero, no nos informan tanto y segundo, nos, nos hace que trivialicemos la realidad, que la banalicemos, que, que le quitemos importancia. Salen los de Murcia, mira, pues ya está, los del soterramiento. Eh, ha muerto una, una mujer que no ha muerto, la han asesinado. Pues Sala, pues otra más, qué mala suerte. Y luego. ...que hay bote en pasapalabra, ¿sabes? Entonces, yo lo que digo es que si aquí nosotros nos dedicamos a... ...no estar tan sometidos a los mensajes externos... ...seguramente los mensajes de ese grupo de WhatsApp no nos agobiarán tanto... ...y si luego los filtramos, a la gente ya le hacemos una especie de curación de contenido... ...le filtramos lo que es necesario y si las personas que nos están viendo... ...no vienen ya saturadas, porque hasta ahora ya pueden venir saturadas... ...pues seguramente también se van a enterar un poco más... ...y claro, y luego será también nuestra responsabilidad... ...no pasar de noticias tristes a noticias de cachondeo... ...y, y hacer al final la del telediario... ...porque uno al final también se concentra tanto en lo que está haciendo... ...que acaba por banalizarlo... ...entonces ahí también es importante mostrar la empatía... ...y hacer sus pausas... ...no hacer pausas luego, de... Señores hasta mañana fin de más no, no hacer esas pausas de diario. pero yo insisto en que una de las cosas que a mí me gustaría es que aprendiéramos yo también a gestionar nuestra atención que nos roben el dinero que nos roben la salud pero que no nos roben la atención no les permitamos que nos roben la atención y nos la roban porque la ponemos fácilmente para para que no la robe no la roban por eso Hoy, saludos, presidente creo que es, presidente de Radio Televisión Española, que no me acuerdo si el nombre es José Antonio Sánchez, eh, el tipo que ha, ha dicho, ha dicho el tipo, sí, sí, estoy en los papeles de Abárcenas, de sí, sí, pero no estoy en otra clase de papeles, estoy en los de Bárcena. Los trabajadores ya están pidiendo su dimisión, los trabajadores de, de, de, de Televisión Española, ¿eh? Vamos. El tipo dice que, que la gente que protesta, el tipo dice que la gente que protesta en Televisión Española son minoritarios y hoy... La gente de Radio Televisión Española diciendo, pues, yo soy minoritaria, yo soy minoritario. Entonces, ojo, que igual que la gente de Televisión Española, que se lo agradecemos, están luchando por una televisión pública digna y fiable, nosotros también tenemos que seleccionar a qué le prestamos atención. Yo por eso, a mí, Juanvi, me, a, me asombra que hayan personas que, que se ve el perico entero y personas que luego lo ven algunas partes más de una vez a mí me asombra porque yo digo si yo tengo la atención justa para ponerme aquí a grabar y a hablar pero hay gente que, que, que lo ve y que porque se queda la, porque ve la verdad ve la verdad y eso hoy día es complicado verlo en televisión sabes y eso es muy atractivo mira eh, un, un paréntesis sergio se nos va sergio de, de costa rica que antes además dijo que leyó tu artículo y que le gustó mucho, sí, ¿Eh? se, te, se, seguramente te sigue en Twitter y, o lo ha visto de alguien que lo haya retuiteado, que mucha gente de aquí lo ha, lo ha hecho bueno, Venga. Bueno. Sí, Lo de hermano es literal, sí. Juan, ¿no? Totalmente. Juan Vegina, ¿no? Juan maestro, bueno, a... maestro, maestro acordeonista Ahí está pues, pues eso, bueno, sí, que sí. decías tú, sí, nos, nos vamos ya porque la policía se está yendo y ya nos vamos enseguida todos, mira. Sí, estaba por ahí, en Kumuki, está ah, vale, Ricardo y, y Juanjo. No. Pedro. Y Pedro también está, pero creo que, es que se ha marchado. Ah, bien, pues eso, que nos vamos a despedir y yo os agradezco vuestra atención, os agradezco vuestra atención. Es que con Nuria, mira, Nuria ahí también todo el tiempo. Y oye, yo insisto, todas las propuestas que tengáis, todas las propuestas, por crítica que sea, ¿eh? de hostia, Cecilio, esto no lo digan más, esto no lo, no lo haga, o ¿por qué no hacéis esto? Eh, interesante, ¿eh? interesante hacerlo. Tenéis Twitter, mmm, eh, todo, mmm, Facebook, eh, dejarlo como, como, como prefiráis, ¿vale? Pero es muy importante, yo quiero, quiero, feedback de, de, de gente que estáis fuera de aquí que estáis mucho más allá del muro mucho más lejos del muro porque porque veis con una claridad que nosotros aquí no siempre lo vemos no a veces hay que alejarse para mirar de cerca y me parece muy importante eso yo estoy viendo muchas mm, propuestas desde de Bilbao, desde Barcelona, desde Madrid, Sevilla, y me parecen muy, interes, muy interesantes. ¿eh? Eh, el asunto que a veces también se me olvida, ¿no? hay que gestionar todo eso, pero me lo recordáis, ¿eh? me hizo decirlo, esto se te ha olvidado, Pum, me lo recordáis, ¿eh? pero es muy importante. Porque esto, ya veis, llevamos 260 días y lo que queda Esto va a seguir ¿eh? Esto va a seguir Y esta lucha es una lucha no solamente para Murcia Esto es una lucha que va a servir para ot otras regiones Porque, claro, el mensaje ese de que la gente no lucha Con este paradigma, ese mantra se va a la puñeta ¿Me comprende? Claro, la gente no puede decir, es que la gente está en su casa, no no, eh, no, no, la gente no está en su casa, toda no, toda no, eh, toda no, entonces es muy importante dar a conocer esto y también podemos hacer un audio, sí, sí, por supuesto, sí, no lo he comentado, pero vamos a ver, ahora mismo esto es de la gente, ¿vale? Entonces mmm, enviáis, eh, a ver si facilito algún número alguna alguna manera, si no, probablemente, corregime si me equivoco, en el Facebook se pueden enviar mensajes de audio, ¿puede ser? No lo sé. Mm. O lo grabas con el móvil y se envía como como archivo, eso seguramente sí, podría ser. Pero vamos, lo vamos a intentar fa eh, facilitar y si sí, se dice el nombre, el lugar y se pone el mensaje. Claro que sí, es... yo, yo insisto que es muy importante mirarlo cercano, pero sabiendo hacia dónde caminas. ¿no? Uno cuando va caminando por la montaña, de vez en cuando se para, tapa el sol con la mano, situándola sobre los ojos y mira hacia adelante para, para ver el camino. ...entonces eso no quita que luego se vuelva a mirar cerca... ...y cuando uno está dentro de algo... ...están condicionado. ...yo tengo cierta ventaja y desventaja... ...que es que a veces no me entero de las cosas que pasan aquí... ...esa es la desventaja... ...que pasan aquí en estos barrios... ...y otras veces... ...al estar alejado de esta zona... ...pues tengo la perspectiva de lo que pasa en el otro lado de la ciudad... ...y me hacen estar del todo dentro de la burbuja pero aún así yo leo comentarios de mucha gente de, de fuera de Murcia con una sensatez que, que dices, claro, se nota, ¿no? Se nota. Es como que cada cual también hablamos un idioma, ¿no? Y entonces ese idioma lo comprendemos quienes hemos aprendido ese idioma. Entonces ese idioma no tiene que ser solamente unas palabras concretas, ¿no? ...sino es que las mismas palabras, los mismos hechos en diferentes lugares... ...tienen diferente significado... Eh, ...por ejemplo lo de la cacerolada es algo... ...que en, en otros lugares eh, cuando se dice se hace y funciona... ...y aquí en Murcia dices eso... ...y todavía suena a lo mejor a sacar las cacerolas y... ...y comer junto a la calle, ¿sabes?... ...es mm, diferente, el concepto es diferente... Por eso muchas veces no se entiende, ¿no?, de, de, si esto funciona, ¿por qué allí no? Porque la imagen mental que tenemos aquí de una cacerolada no es la de que se pueda ver, por ejemplo, en Barcelona. Y en cambio, pues es muy interesante y es muy útil, porque facilitar que la gente proteste en el lugar donde se encuentra, sin tener que venir a las vías, y eso es avisar también a todos los vecinos. Entonces, pues como ese tipo de iniciativas, hay otras que en otros lugares se ve, pues no sé es como tú te vas a un... ciertos lugares pides pan con tomate y te ponen la rodaja del tomate encima en murcia y en cataluña el tomate te lo restrega entonces pides lo mismo pero te lo dan diferente entonces propuestas que tengas si además las explicas para que aquí la podamos comprender pues viene mejor ¿Eh? bueno nos vamos a despedir, ya se está. Mira, vamos a mí, sí, sí, sí. Mira, sí. Mira, aquí Nieve me está aquí incitando a que muestra a Carmen. Carmen. Carmen, viene así, tapá, luego nos van a... claro. No, no. No, te tapas la cara. Pa parece que te ocultas, que tiene. No tengo por qué ocultarme. Que tiene una bomba ahí dentro. Gracias a Dios, no tengo por qué ocultarme, ¿sabes por qué? Pues todo el mundo pasa y viene y va y ya está. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Muchos besos a mi amiga María José y a las que, demás que conozca. Oye, esa, besitos, besitos esa frase no... me ha encantado, ¿eh? ¿Eh? Claro. ¿Cómo es? Muchos besos a María José a y, no, María José y, y, y ha dicho... a todas las que conozca. No, pero otra vez. Con la, eh, con que y con el gesto de la mano, ¿cómo lo ha hecho? A todas las que conozca, Dios, cariño. Y, dice, y a, a, todas Dios, todas a todas las que conozca. A todas las que conozca. Ay, Ay, broma. no, las bromas son bromas. No, no, pero ese gesto me ha encantado, ¿eh? O sea, hay que hacer un meme, hay que hacer un meme de, de, de, de un meme, una, una imagen, una imagen, un gui con, con ese gesto tuyo. Y a toda la que conozca, y a toda la que conozca, que a mí no me sale. Venga, Carmen, grande Carmen, luchadora, mira, sí, venga, fide más, Carmen. Sí, mira, y Andrés también, se nos va para allá. La chica de oro. Sí, Andrés, sí. Que bueno que... Pues oye, no, no vamos, nos vamos a despedir. No sé si, si os habéis quedado con el, con el gesto que ha hecho que ha hecho antes eh, Carmen, pero a mí es que me ha hecho gracia, ¿no? Tiene, así, tiene mucho arte, ¿eh? tiene mucho carisma. Buenas noches. Eh, dice, bueno, que se despide Loli. Aquí te está saludando, Andrés, que ya te tienen conocido también. La, nuestra familia Periscopera. Lejana, te tienen conocido, bueno, aunque parezca que no, pero todavía hay policía, ¿eh? Parece que ya, ya se va. Uf, que tengamos que decir todos los días que hay esta, esta presencia policial. Si es que es una cosa. Esto es.. Esta mañana decía Cospedal en la Comisión de Investigación de la Financiación del Partido Popular que no vivimos en un estado policial. Dices, pues. Pásate por el barrio Pásate por el barrio Pua, al Saus, Al Al Sasua Madre Llevarán más de 550 días, ¿no? También a un activista de, creo que es Jorge, un activista de la plataforma de afectados por la hipoteca, creo recordar, también en uno días lo van a juzgar. Es, y luego, mira hay un ejemplo, el chico inmigrante en Francia, que, que escaló varios pisos para, para salvar a un niño. Eso a mí me recuerda a algo que lo, lo he publicado también en, en un tuit, ¿no? Algo que comenté hace días atrás, que hemos llegado a tal punto, hemos llegado a tal punto en el que para tener derechos tenemos que comportarnos como héroes. Esta frase la, la dije el otro día, pues no sé, pues de esas frases que digo que, que yo ni yo mismo me di cuenta. Y luego cuando me fui a mi casa me puse a pensarlo con calma y qué triste, ¿eh? Y lo peor es que es, que es así. Sí, hoy ya la, la puse ya, de, digamos, de, de manera consciente. Mi, pero el otro día la, la solté así, o sea, es, es que aquí pasa lo mismo. Aquí, pues te dicen, pues tumbaros todos en las vías, parar los trenes, no sé cuánto. O sea, tenemos que ser héroes, ¿eh? Para que simplemente no te pongan un muro. Cuando a una chica la, la van a violar, se, también igual, se tiene que comportar como una heroína, tener superpoderes. Para, para quitarse del medio a, a un energúmeno, dos, tres, cinco, veinte, los que le dé la gana, porque si no, pues parece ser que, que todo lo que ha hecho ha sido consentido y consentido. Es decir, con espacio y sin espacio. ¿Sabes? Y tal vez se le exige a la mujer que sea una heroína. Sí. O... O... O cuando una mujer también está siendo... ...maltratada, ¿no? Pues se le exige, ah, pues no ha denunciado, como diciendo, pues que se joda, ¿no? Es que, a ver, tú no sabes la vida de esa persona lo que es... ...a lo mejor denuncia y se está jugando la vida ahí... ...¿sabes? Entonces, se exige que la gente sean heroínas... ...que la gente sea... ...seamos héroes... ...para poder tener derechos... ...¿a qué punto hemos llegado? ¿Sabes? Una cosa es que tú seas un héroe para tener privilegio ...pues Superman... Eh, que, que, que era, evidentemente, fantasía con sus, con sus superpoderes Volaba, vale, volar, pues es un privilegio Hostia, pero que Superman Tuviera que tener superpoderes para caminar Imagínate, venga Andrés fin de Má, esta mañana te nos despide Andrés cordialmente Antes de que cierren la, eh, la El paso a nivel Pues acordad de eso, eh De que para tener derechos Nos están exigiendo ser héroes pues nos despedimos y nos despedimos con esta imagen para que la gente de Murcia se movilice. Por cierto, estoy mirando la manera de ir a Barcelona, ¿eh? dentro de muy poco. Ojalá pueda ir. Ya avisaré si puedo. Buenas noches. Perrita, se nos conecta ahora. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? mañana miércoles 30 de mayo a las 7, a las 7, eh, manifestación. Ojo, Comité Renfe Operadora dice ¿eh? que esto no lo ha hecho la gente, lo han hecho los propios trabajadores de Renfe. ¿eh? La retransmitiremos en directo, la retransmitiremos en directo. Pues una abrazada y ah, por cierto mmm, podéis seguir también en Spreaker. Dentro de poco también con vuestros podcatchers. Eh, o podes escuchas, reproductores de podcast, Radio Vías, eh. si no, lo podéis seguir en Spreaker, Spreaker.com barra ceciloca Pues una abrazada a Tutón, Fins de más Murcia no se parte. Comparte, quien lo hace, que lo siga haciendo y quien vea esto por primera vez, haz tú lo que te gustaría que los medios hicieran por ti. Hasta mañana. Fideos.